Los dos, dos tragos de tequila. Ay, pero qué bonito. Eso que escuchábamos es el nuevo tema de Besito en Besito de la cantante mexicana Lili Cetina, señores. Y adivinen qué, Ailén, aquí en La Voz de la Mañana tenemos una excelente <risa> tradición. Es despedirnos siempre con buena música y estamos felices de poder darle la bienvenida aquí en nuestro programa. Bienvenida, Lili. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, pues muchísimas gracias a ti, Lili, de verdad que es un gustazo que nos acompañes. Y cuéntanos, por favor, pues cuál es la historia detrás de este tema de besito en besito. Bueno, pues esta, esta canción la compuse, uh, me invitaron a probar unos tequilas. No, ándale. Eh, pero hay, hay personas que son muy exóticas al probar los vinos y el tequila era agua caliente, unas copas súper pequeñas y cerradas de, de, de arriba y solamente lo podía tocar como de besito en besito la, la, la tequila, y entonces mm, le digo, y este tequila se toma de besito en besito y dice, sí, buen título para una canción y ya la semana la compuse. Ay, es increíble, <risa> como, como, como surgen de la forma más inesperada los, los títulos, títulos, títulos, títulos de una canción, me gusta muchísimo, pero tu amor a la música empezó desde muy temprano y luchaste duro para llegar hasta este momento y eso me encanta, la gente que lucha tanto y que consigue lo que estaba esperando. ¿Cómo te sientes al ver que estás pudiendo eh, disfrutar de tu música y estás consiguiendo lo que había soñado siempre? La verdad me siento muy contenta porque pues como tú lo dices es casi imposible y más que aparte hoy traigo un tema más suavecito, más este bailable, más sabroso, pero yo soy pues compositora de, de corridos, de canciones, de historias, de ah, pues que se identifican de la vida, lo que pasa es que, es que muy... te llegan de verdad. Sí, exactamente, entonces es, es difícil que, que las personas este, quieran aceptar que una mujer esté componiendo corridos, esté cantando, como ves mi, mi vestuario es, es más masculino, en, en, en más recio como podríamos decir en, en el ámbito del, de, del regional para que va dirigido hacia el hombre. Y estar yo logrando algo como la patrona del corrido en, en esto de, de los hombres, yo casi en paquetes voy, casi soy la única mujer. Es algo pues que me enorgullece porque creo que soy la representante de muchas mujeres que tienen el sueño de, de lograr algo en la vida. Y pues me siento un poco eh, a veces nerviosa o mal por porque es pues es una cuna de lobos aquí entre los hombres este esta carrera pero saber de que ya me estoy ganando el respeto de muchas personas y que vienen muchos duetos con muchos artistas de, de corridos que me eligen y me dicen, me gusta para que tú interpretes un corrido conmigo, es algo, es algo bonito y de admirarse no solo para mí, para las personas que me están dando la oportunidad. Lili, de verdad que a nosotros nos encanta que te hayas destacado literalmente en un mundo, como bien dices, dominado por hombres, pero yo quisiera por favor que nos compartieras qué sigue para ti, cuál es tu meta con todo esto, Porque como bien decías, tus canciones de verdad que llegan e inspiran a muchas mujeres que han atravesado momentos difíciles, como tú. Así es. Bueno, pues para Lili y yo creo que ya hemos logrado bastantes cosas que ni me imaginaba. En este momento este, vamos, vienen muchas cosas. Ya hicimos película, viene la serie de mi vida. Wow. Eh, viene otro nuevo tema que se va a lanzar con Mariachi. Acabamos de lanzar el mes pasado eh, un corrido que habla de mi vida. Eh, se llama La Casa Azul. Y ahorita vamos con este tema de, de besito en besito. traemos una variedad para todos. Vamos a estar en una casa como si fuera Big Brother, que VMI nos va a meter ahí, a, a vamos a estar las compositoras grabando con Erika Vidrio y muchas otras compositoras muy fregonas, vamos a estar por tres días este, grabando, yo creo que lo van a estar, ustedes hasta transmitiendo, pasando por ahí, algún, hablando algún reportaje sobre lo que vamos a estar haciendo, pero ahorita como, como artista, como compositora, vienen muchas cosas muy grandes, este año que viene este, les tenemos sorpresas muy agradables. y Eso nos encanta cuando se lucha con honestidad y con pasión, todo todo es posible, pero también es posible dejarlos a ustedes porque es viernes, con buena música, Vamos. así que si nos deleitas con tu música, pues adelante. Claro que sí. Entonces, que cantar en vivo, Ay, por favor. Por supuesto. <risa> bueno, pues aparte de la de Besito, un besito, una canción que es aparte de mi vida y que sufrí, se llama La Casa Azul.